Hola, hola, hola, queridos amigas queridos amigos, amigas, amigues bueno, muy bienvenidos a esta la tercera semana de clases short videos short para todos para que puedas aprender astrología y todavía estamos viendo en mitología los planetas ¿para qué? para después poderlos comprender mejor y hoy nos toca hablar de un planeta muy especial En esta clase vamos a hablar de Marte Marte, ¿por qué digo que es un planeta tan especial? Porque todo el mundo lo ve como el guerrero Y sí, tiene algo de guerra Pero en realidad el dios Marte en la mitología romana Estaba simbolizando... La virilidad estaba simbolizando, sí, la, eh, la guerra, estaba simbolizando las pasiones, estaba simbolizando el, eh, el combate, estaba simbolizando la energía viva. Por lo tanto, Marte es un planeta fundas mental, fundacional iba a decir, fundamental en astrología y recordemos que es hijo de Júpiter y de Juno así que bueno, estos son pequeños datos para que los vayas teniendo en cuenta y para que puedas ir asimilando Marte estaba casado con una diosa pero tenía como amante a Venus Venus de Venus hablamos ayer domingo eh, fue el último video que hicimos de la semana pasada así que bueno eh, nada por hoy lo vamos a dejar ahí mañana por supuesto nos volvemos a encontrar como siempre te invito a que te sumes a nuestra comunidad en Centro Aprender Astrología Fácilmente eh, punto com y, y también en nuestro telegram en nuestro grupo de Telegram T.me barra curso de astrología todo pegadito y sin acento online te mando un abrazo enorme y nos volvemos a encontrar mañana claro que sí como siempre